Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a reciclar. Voy a reciclar un frasco de vidrio, una lata de atún y un tubo de papel servilleta. Estos detalles son ideales para regalar o vender, o también para regalar el día de la madre que pronto se acerca. Vamos a ver el paso a paso. Primera idea. Vamos a tomar la lata de atún y utilizar goma eva escarchada voy a aplicarle silicona líquida a este círculo que ya lo tenía cortado cortan estas partes, voy a aplicar ahora silicona líquida en estos lados y vamos a tomar la tirita así, recuerden que la tirita que corten o las partes que corten es del tamaño de la lata que vayan a utilizar vamos a ir pegándola así esta parte inferior queda como embombadita miren ahora voy a aplicarle silicona líquida a esta parte inferior para forrarla también con con la goma eva para que nos quede más bonito ahora voy a pegar la tira en estos lados o en este lado de la láctica. a mí me gusta más trabajar con silicona líquida porque uno puede corregir si se equivoca con la silicona caliente hay que no hay que despegar volver a aplicar esa silicona entonces me gusta más trabajar con esta silicona pero pero a los que se les hace fácil trabajar con la caliente muy bueno y la saben manejar nos quedaría así ahora voy a aplicar silicona líquida dentro en esta partecita que está viendo para colocar perla continua esto va a ser un joyerito entonces por eso lo estoy también decorando en la parte interior voy a ayudarme con la tijera para pegarlo bien y voy a seguir decorando con la perla continua voy a aplicar acá en esta parte y la voy a pegar igual en este extremo me parece que queda muy bonito así con esta perlita y es muy fácil de manejar esta perla continua. Ahora voy a utilizar este lapicero sin tinta para escribir mom, que es mamá en inglés. Acá ya adelante esta letra M. Esta O la voy a hacer con perlas. Me parece que queda muy lindo con perlitas. También pueden utilizar perlitas fucsia, si les gusta ese color, pues ya la decoración es como, ustedes les parezcan, como a ustedes les parezca más bonita. Y voy a terminar esta letra M. Miren que es muy fácil de manejar esta perlita. Yo las consigo, yo las consigo en, en almacenes de adornos donde venden cintas, botones, ahí las consigo. y acá voy a hacer una florecita, voy a pegar tres perlitas que corté de la perla continua, voy a aplicar cinco partes de silicona líquida y formo la florecita así, también pegué en este lado, ahora lo que vamos a hacer es, voy a colocar unas cositas que tenía, un reloj, una manillita pues lo pueden utilizar como joyerito como les dije esta imagen de la Virgen de Guadalupe me parece hermoso está este jueguito acá tengo también otro de la Virgen de Guadalupe yo amo la Virgen de Guadalupe y otras areticas es como para mostrarles que pueden colocar dentro estas cositas para tapar para que le den la sorpresa porque pueden colocarle o oh, Cositas así, pues relojito de regalito o pueden colocar también chocolates. Entonces lo tapé con florecitas como para cuando las quiten, la mamá se lleve la sorpresa porque este es un regalito como muy especial, ¿no les parece? A mí me parece que quedó muy lindo. Y miren cómo quedó hermoso, ¿cierto? A mí me parece que quedó hermoso. Bueno, vamos con la segunda idea. Utilizar este adorno acá, ya le apliqué silicona líquida a esta parte del frasco. Este adorno que está acá, yo lo consigo como lentejuela. No sé, pues, cómo lo consigan en, en donde ustedes viven, pero yo lo consigo como lentejuela continua. Voy a, a pegar dentro, que debía haber empezado por fuera, porque esto o sea silicona, se me pega más maluco. Y ahora voy a borrar esta parte, la parte exterior. Por la parte interior, es para que quede como más pulidito, como más lindo vamos a pegar así nos quedaría así, me parece que queda muy bello, voy a utilizar tela de peluche, voy a pegarla con silicona líquida, me parece mejor como les digo voy a pegar este peluchito, recuerden que los colores son los que más les guste a ustedes y vamos a terminar forrando el frasquito. Me gusta con pelucito porque si se ensucia, se puede lavar. Bueno, nos quedaría así. Voy a utilizar cinta ilusión para pegarle estas tiritas, como unas orejitas. y voy a pegar esta bandita que yo la tenía entonces como es para mí me gustó así la idea y acá le voy a pegar una piedra brillante que es en forma de florecita yo voy a utilizarlo para guardar pinceles o también pueden guardar cepillos para el cabello vamos ahora con la tercera idea voy a tomar el tubo de servilleta y voy a medir acá 4 centímetros voy a marcar o a medir 14 centímetros y cortamos o cortan un tubito de 14 centímetros acá ya corté. voy a tomar papeles de colores recuerden que los colores son opcionales voy a tomar este amarillo y sería para forrar esta parte amigos hoy quiero recomendarles un vídeo tres lindas decoraciones con latas de atún, espero les guste sigamos con el paso a paso, vamos a utilizar una imagen, acá la recorté pegamos en este papel amarillo o en el color que ustedes deseen y volvemos a pegar acá, en el centro que sería ya para pegarle al tubito, cuando ya pegamos la imagen pegamos así En un cuadrito de cartulina voy a trazar esta parte, que sería la parte inferior. Voy a hacer el, el círculo y voy a trazar acá más o menos un centímetro. Voy a cortar. Y voy a hacer unos piquetes porque esta parte va pegada en la parte inferior. Entonces así queda más fácil para pegar. Voy a aplicar silicona líquida acá a esta parte o también lo pueden hacer al tubito es lo mismo y pegamos así y sería para doblar así para tapar esta parte bueno acá ya está seca voy a utilizar florecitas de papel estas papel crepe y voy a pegar florecitas acá también pueden utilizar florecitas artificiales solo que tenía estas florecitas de un video que más adelante voy a hacer entonces lo voy a pegar acá para decorar que me parece que queda muy bonita voy a pegar acá un papel decorativo, este es como con unas bolitas y acá lo que hice fue pintar con marcador lila, Corté otra bolita que es y la forré por este lado con rosado que sería para esta parte superior, hacer la tapita, voy a aplicar silicona líquida, que sería para pegar esta tirita que mide 1.5, sería para la tapita así, la vamos a pegar así, nos quedaría así. La tapita la podemos marcar con feliz día o feliz día mamás, como deseen, voy a delinear con marcador y micropunta color fucsia para que me quede más decoradita, y voy a hacer unos punticos de fondito ahora voy a aplicar acá silicona líquida y voy a pegar este pompón esto es opcional si lo desean hacer voy a tomar ahora un pedacito o una parte de cartulina la, la corté en, en onditas y vamos a, a escribir un mensaje en mi casa es un castillo y la Reina eres tú, voy a hacer tú más grueso y voy a hacer también punticos y delinear la palabra tú, recuerde que el mensaje es opcional, ahora vamos a colocar dentro la notica y van a colocar el contenido, ya sea chocolates o lo que vayan a regalar. Tapamos. Y estas maripositas la tenía de un papel decorativo que me gustó para pegarlas acá. Me parece que queda muy linda. Amigos, por hoy hemos terminado. A mí me parece que estas tres ideas quedaron hermosas, ya sean para vender o para regalar. Para que la obsequies el día de la madre y le alegres el día a tu mamá. Hasta la próxima.